Última información, la última información es sobre qué va a pasar, no es un veneno, pero con las llamadas chapis del gobierno. ¿Cómo? Sí. Habían, no estoy diciendo que lo digo yo, estoy diciendo que le dicen así en las redes. Las chapis del gobierno eran un grupo de comunicadoras que hacían labores sociales con fondos públicos. No voy a venga, venga, ah, no, que eso haga con mi dinero personal, no. Con fondos públicos y tenían nombramientos, gracias a eso, la sociales. Y hacían, es, Te lo voy a aplicar de esta forma, porque eso, eso lo sabe todo el mundo. Yo tengo un amigo mío, un, por ejemplo, un amigo Leonesto, Camilo. Leonesto, yo necesito llevar... 10 eh, canartillas de bebé, una para pagar un par de recetas y eso. Ya. Yo creo un grupo que se llama Genomán Resuelve, Resuelve. para que no se deje engañar. Entonces, yo vengo, utilizo a Luis Neto para que me ayude a resolver ese inconveniente. Pero cuando yo voy a resolver ese inconveniente, me pongo una gorra del, del gobierno y lo doy a nombre, a nombre de, de gobierno. Pero fue Luis Neto que me resolvió. No se me entienden. Las chapis del gobierno hacen eso, eh, digo, las que le dicen chapis, perdón. Hacían eso. Entonces, todo el mundo se pregunta. Entonces ahí estaba la condesa, que ya lo último creo que se cambió. Ya se fue, ya fue crítica del gobierno. Estaba la, la condesa, eh, otra más de la que estaban, que yo me que, que, la que estaban, que yo me acuerdo. Celine eh, no que son esas mujeres. Yo mandé a buscar foto y no lo encontraron. ¿Qué? Había un grupito ahí de comunicadoras que estaban en la papa, nombradas. Otra de ellas es la señorita Alessandra MVP, que pues más que ustedes los fanáticos me acaben, a mí no me importa, me da trepito, pero se va ella. Esa botella que ya tienen INAPI. 200.000 ahí, ¿eh? ¿Y haciendo Por hacer nada. No, publicidad. Yo no sabía el nombramiento era publicidad. Yo pensaba que uno tenía un programa, un contrato, un contrato no y tenía publicidad. No que tú eres empleado. Alessandra, otra de las... que se, va. se van, de las mujeres. Que se va. Yo quiero saber cómo es que se llama. Bueno, la condesa ya no está. Y ya la condesa salió, porque era, ella era un grupo de mujeres. Eh, también estaba la que era, trabajaba en más Roberto una vez, creo ella. Ella era me, media chinita. ¿Eh? Ustedes no se acuerdan de ella. ¿Tú sabes, tú sabes José Luis? Ella? No, ella era conductora porque todas han sido conductora ¿Eh? Todas han sido conductora conductoras. ¿Eh? Yubel no, bro. Alessandra, estaba Alessandra. ¡Ah! Charmín Díaz. Te fuiste. Charmín Díaz, Buscamos una foto ahí de Charmín Díaz. Charmín Díaz era del equipo de las chicas, de las chicas que hacían, delige, eh, resolvían problemas sociales. Charmín Díaz. Y estaba en el gobierno. Entonces, Pero hay que decir Génesis también. Ok, y que... aquí están, aquí están. Ah, aquí están. <risa> je, je. Pero hay que decir que se van ellas y vendrán otras. María María, otra también. Creo que María María se llamaba. Ok. Hay que decir que se pueden ir ellas, pero eso no quiere decir que esos cargos se van a quedar vacíos. Van no. a venir otras chapeadoras del PRM. No, llamadas. Llamadas, chapeadoras. Llamadas. Llamadas. ¿Qué? No, pues yo no estoy diciendo que ya lo sean. No, no, no. Estoy no, diciendo no. llamadas. Le dicen así en las redes. Pero Charmín Díaz, otra, ahí, Sangre Nueva con Gonzalo. <risa> eh, eh, okay, deseo flaco, deseo flaco. Sangre Nueva con Gonzalo. <risa> Allá. Ya mencioné a la condesa, dije que la condesa ya no está en el gobierno. Fue inteligente, ella vio lo... Salió a tiempo, eh, hizo un programa de opinión. Me eh, parece que la aconsejaron. Sí, sí, sí, sí, sí. La condesa, voy a ver si busco más, porque son más, eran un grupito de, de, de, de estas chicas. Eh, eh, y se dan sus viajes y, y eran del gobierno y estaban en el gobierno trabajando. Ahí está. Miren qué mujer más hermosa, ¿eh? ¿Eh? Y te vas. ¿Eh? Muy bonita la mujer. Muy bonita. En este país, también hay que ser lindo. ¿Hm? Aquí no... hay gente que no tiene ni un voto. ¿Eh? Y tienen más cargo que... ¿Eh? Charmín Díaz. ¿Eh? Charmín. ¿Eh? Charmín. ¿eh? Ahí lo encuentro. Charmín Díaz. Johnny Ventura le hizo una cancioncita a ella. ¿Cómo que dice? ¿Eh? Johnny Se Ventura. Van... Se van. La canción ¿eh? Le toca ahí... El gobierno, estaban en el gobierno. Ellas van, ahí estaban en el gobierno. Déjame ver, déjame ver ese encuentro. Charmín Díaz, que ella metió la pata una vez. Sí, porque ella dijo di que en el momento de la campaña, estas, oh, estas raciones las damos al nombre de Fulanita de Tal. Oye, las raciones de Comedor Económico, la nombre de una candidata. ¿Tú no entendí? <risa> <risa> <risa> <risa> eh, no, no, no, no, no, no. no, no Ta, a nombre de una candidata. Okay. Ok. La que le decían así, las supuestas, pues yo no puedo decir, estaba Charmín Díaz y estaba María María. Sí, María María. Era otra de las que, que ahora ella creo que es pastora, que son todos cristianos. Oh. Pero nada. Charmín, María María, condesa, si todavía tú estás ahí. Bye. Nosotros relajábamos en el barrio, decíamos, ¿viste a Cristina anoche? Bye, vamos a una pausa, bye, una pausa ahora comercial y saludos a las chicas como Cristina anoche. Bye. <risa> <risa>